Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Presentamos una serie. Esta es la parte número dos sobre la compasión. Ya presentamos una y la hemos definido. Y estamos llamándola las fases o las facetas de cuatro tipos de compasión. Algunas de ellas, a medida que continuamos con esta serie, es posible que los sorprendan. Y esta es una de ellas. Ya hemos cubierto la más común. Y esta es la compasión por otros. Y les hemos dado algunos de los elementos que hay que mirar y algunas de las cosas que no son compasión, que ustedes podrían creer que es compasión. Esta es diferente. Antes de decirles lo que es de nuevo, Queremos definir la compasión tal como nosotros la vemos. Oh, queridos míos, si verdaderamente pudiera mostrárselas y pintárselas como un cuadro para ustedes. De alguna manera, si pudiera compartir el sentimiento de la compasión con ustedes, especialmente de esta, eso haría toda la diferencia, pero solo tengo palabras, quizás se sintonicen con esta canalización y podemos fundirnos juntos. La definición de compasión, tal como la vemos, es la conexión con espíritu. La conexión con la mente de Dios, si así quieres si decirlo, si puedes concebir eso. La conexión con la fuente creadora que te da una fusión de energía que permite... Muchas cosas, pero específicamente unas cuantas. Una apertura de corazón, número uno. Número dos, una benevolencia madura. No tan solo benevolencia, una benevolencia madura. Y tres, número tres, una comprensión de todo lo que hay ante ti. Lo diremos de nuevo. Es conectarte con la mente de la fuente de creadora para permitir una, una fusión, una energía que crea una apertura de corazón, una benevolencia madura y una comprensión completa. Eso sería... La compasión pura, tal como lo vemos nosotros. Y se si aplica a lo que sea que estés mirando. Y en este momento, la que quiero darles, no es la más difícil. La más difícil quizás es la siguiente, pero es diferente. Y es inesperada. Y es esta. ¿Puedes tener compasión por el plan? ¿Por el plan? Si has estado con nosotros antes, me has escuchado dar canalizaciones sobre el plan. Queridos mismos, míos, hay un plan para el alma de cada uno. Hay un plan para este planeta. Es todo con libre albedrío. ese libre albedrío que tú tienes mientras vas y vienes y vas y vienes. Pero en estos tiempos, en este momento en que yo les hablo ahora, ese plan está siendo completado. Y comenzó en 2012. He hablado de esto antes. El cruce, el punto en el cual la energía comenzó a cambiar. Llegaré allí en un momento. Pero déjenme decirles esto, que se les grabe esto, para que comprendan lo que yo quiero decir con compasión por el plan. Digamos que estás atendiendo o estás en un funeral de alguien a quien has amado y perdido. Y en ese lugar donde te sientas y estás escuchando a quien sea que está eh, contando la historia de sus vidas o contando un sermón, tú has estado ahí, de repente te sobrecoges de compasión y ves a esa persona. Y lo ves regresando a esa persona que murió, joven de nuevo y riéndose, y con la vida por delante, porque va a regresar. Ustedes todos regresan. Todos los que están escuchando han tenido muchas vidas. Estoy hablándole a almas antiguas. Ese es el plan. Cuando estás en ese lugar donde hay tanto dolor y aflicción para todos, en ese funeral, puedes dar compasión y benevolencia y apertura de corazón y una percepción tan diferente diferente de todos los que están a tu alrededor, porque ves a ese ser amado que regresa, que rejuvenece, que es joven de nuevo y está feliz y te mira y te dice, gracias por ver el plan y no tan solo el dolor y la aflicción por una pequeña vida tan corta, va y viene. La compasión por el plan, ese es tan solo un aspecto de él. Y tú caminas alrededor y ves el plan funcionando. Ese plan, lo hemos dicho antes, es un plan bellísimo y perfecto si escoges participar en él. Y así tendrás eventualmente una tierra iluminada, illuminati, iluminati, iluminada una tierra que tendrías como trabajador de la luz que ve mucho, mucho más del plan que cualquier otra persona y en este momento mientras estás ahí sentado voy a hacer un enunciado para que lo escuches y lo escuches y lo escuches el mal no está ganando en este planeta sin importar lo que tú pienses, no funciona así ya no desde 2012, no es así. ¿Te das cuenta? ¿No es así? Ustedes se suponía que no iban a estar aquí si miran las profecías antiguas. De esos que decían que para este momento, después del año 2000 y del año 2012, ya habría habido otra guerra. Y no la hubo. ¿Lo han notado? Lo hemos dicho antes. El plan está comenzando a funcionar. ¿Puedes tener compasión? Cuando ves las cosas que ves, Puedes comprender y tener una apertura de corazón y una comprensión como para saber que todas esas cosas feas siempre han estado ahí. Simplemente están saliendo a flote para que ahora puedas verlas. ¿Cómo te parece tu congreso? Y ustedes dirían, no me gusta lo que estoy viendo. Pelean demasiado. ¿Sabías que al quedar esto expuesto de la manera como ha quedado expuesto en el último mes o algo así, ustedes están comenzando a decidir qué es lo que no quieren ver en este congreso de ustedes en los Estados Unidos? ¿Comprenden esto? Eso va a atraer algo. Llegará a un punto en el que ya no van a elegir a personas que simplemente pelean las unas con las otras. ¿Se dan cuenta con esto? Esto es Illuminati una luz que va a hacerse aparente de una manera como nunca antes. Has visto los sesgos que han sucedido, ya sea con los géneros o con la policía, y todo eso está saliendo a flote. Y ustedes dicen, no queremos eso, no lo queremos, y vamos a trabajar ya sea una década o más para que esto cambie. Puedes tener compasión por aquellos que están trabajando y pasando por eso, quizás aquellos que están perdiendo sus vidas debido a eso. Puedes mirarlo y decir, este plan. Estoy tan complacido de que, vidas, de que estamos comenzando a ver que todas estas vidas han valido la pena. Finalmente, el plan está comenzando a darse para que la luz salga. No te dejes engañar por la apariencia de que todo está cayéndose. No es así. Siempre estuvo cayéndose. Es por eso que ustedes no iban a estar aquí. iban a tener otra guerra mundial. Pero no sucedió, queridos míos. ¿Lo comprenden? Pueden sentarse ahí simplemente detenerse mirar alrededor cuántas décadas crees que los muchos de los clérigos en la iglesia están ab estaban abusando a niños 20 años 30 50 y cuánto tiempo había estado encubierto y ahora no. ¿No lo ven? Ahora de repente hay responsabilidad. Hay cosas que ustedes están viendo, cosas que siempre estuvieron ahí y ahora salen a la superficie. El plan está comenzando a funcionar. Todas esas cosas están comenzando a verse si y ustedes miran alrededor y dicen, uy, hay esto y es feo y esto es horrible y esto es lo que sea. Y yo les diré, así es como se ve. Cuando el petróleo comienza a salir a la superficie y comienza a separarse en lugar de fusionarse, comienza a separarse la luz de la oscuridad, comienzas a identificar lo que no quieres en este planeta. Eso es nuevo, especialmente desde 2012. Ten en cuenta que ese es el plan. ¿Qué tan compasivo puede puedes ser para aquellos que están atrapados en eso y ni siquiera se dan cuenta? ¿Puedes comenzar a soltar algunas de las preocupaciones y de los miedos y tener compasión por el plan? Porque estás viendo un lento o oh, un muy lento cambio de eventos. La luz está comenzando a ganar. Y a medida que comienzan a verse en a sí mismos resolviendo estos problemas, realmente resolviéndolos para que no, no vuelvan y no vuelvan, ustedes comenzarán a ver lo que yo quiero decir. Están creando una mejor tierra. Me encantaría que escucharan esta canalización muchas veces y que le digan a otros, quizás, que lo que ellos perciben es posible, que no es totalmente lo que ellos perciben, lo que, lo que es la verdad. Simplemente las cosas se están revelando a sí mismas para que ustedes, como raza humana, puedan decidir que no les gustan y que van a resolverlas. Compasión por el plan, con un corazón maduro, con benevolencia madura. Hemos dicho esa palabra varias veces. La madurez viene de ti, vida tras vida, tras vida, haber estado en este planeta. Estás comenzando a tener una conciencia más madura de lo que quieres y de lo que no quieres. Sabes lo que está por venir en el círculo del 12, ¿no es así? Porque vamos a hacerle eco a algo de esto. Cuando te sientes en la silla, eso vendrá pronto. En tan solo un ratito. Cuando meditemos juntos. Esta meditación del círculo del 12 ahí es donde comienza a suceder. Y así es.